Esta grabación es para ti con mucho amor de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 292. Todo tendrá un desenlace feliz. Las promesas de Dios no hacen excepciones y Él garantiza que la dicha será el desenlace final de todas las cosas. De nosotros depende, no obstante, ¿cuándo habrá de lograrse eso? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que una voluntad ajena parezca oponerse a la suya? Pues mientras pensemos que esa voluntad es real, no hallaremos el final que Dios ha dispuesto sea el desenlace de todos los problemas que percibimos, de todas las tribulaciones que vemos y de todas las situaciones a que nos enfrentamos. Mas ese final es seguro, pues la voluntad de Dios se hace en la tierra, así como en el cielo. Lo buscaremos y lo hallaremos tal como dispone su voluntad, la cual garantiza que nuestra voluntad se hace. Te damos gracias Padre por tu garantía de que al final todo tendrá un desenlace feliz. Ayúdanos a no interferir y demorar así el feliz desenlace que nos has prometido para cada problema que podamos percibir y para cada prueba por la que todavía creemos que tenemos que pasar. Todo tendrá un desenlace feliz. Amén.